Los residentes de la calle A de la Ribera del Jaya, aquí en San Francisco de Macorís, se quejan por las aguas residuales que se detienen en medio de la calle, a falta de la construcción de un badén que en reiteradas ocasiones han solicitado al ayuntamiento. Ah no, eso es viejo ya. Ale ah, vino por aquí cuando estaba en campaña y no ha vuelto jamás. Para, ¿Y para qué va a volver? Y mira cómo está la sangre. Siempre vienen, retratan y cosas, y uno habla y no dice. Para nada. Como Mire, viene una vez el ciclón y ahora, pues se nos mete el agua... La, marca, la, caja, la caja se pone en media de agua. Hay que estar sacando el agua, pero a ellos no le importa nada. ¿no? Mire cómo estoy yo, mire, vea de la pie, mire, y vivo la mire la zanja. ntn su noticiero regional. Robinson Polanco.